Bien, entonces, para el día de hoy está pactada la clase de teoría, entropía y segunda ley de la termodinámica, pero antes de pasar a ello, me gustaría recordar si ya nosotros vimos la Hess o todavía no la hemos visto. Es que estoy, estoy confundido. ¿Ya vimos la Hess? Yo supongo que no. Algo me dice que no la hemos visto. No, profe, no. Ok, perfecto. Entonces, antes de volarme ese tema, porque es pues, eh, fundamental, pensé que ya lo había dado, pero no, la verdad es que gracias por recordarme, y es que no lo he dado. Eh, vamos a trabajar entonces el ejercicio de ley de Hess, para poder, bueno, vamos a entender primero qué es la ley de Hess, en función de la entalpía, y pues procedemos con, con, con la clase que está pactada para el día de hoy, que es entropía. Eh, algo del ciclo de Carnot, eh, segunda ley de la termo, entropía y funciones de estado y estas cosas, y microestados. Para, hay que ir 13 diapositivas, pero no creo que las alcancemos a ver todas hoy. Listo, bien. Entonces, empecemos, empecemos con, con la sesión antes de de proceder a hablar de entropía, pues me, me gustaría recortarles una propiedad termodinámica, una función de estado, que se denomina entalpía. La entalpía surge como una medida de la, del calor a presión constante, dado que la mayoría de las reacciones químicas que ocurren, ocurren a una presión constante. Eh, la entalpía entonces está relacionada con el calor. Básicamente, cuando yo puedo medir el calor, uh, a presión constante, eso es igual a el cambio en la entalpía. Entonces la entalpía es una medida de calor. Liberado o absorbido, dependiendo del signo. Entonces, recordarán ustedes que si yo tengo mi sistema, tengo aquí un sistema termodinámico, un reactor, una reacción química, y por fuera está el entorno, si mi sistema libera calor, y ese calor pasa al entorno, eh, el signo del calor del sistema va a ser negativo. ¿no? Si mi sistema está perdiendo calor hacia el entorno, voy a obtener que ese signo de calor va a ser negativo. Y entenderán ustedes que las reacciones químicas que liberan calor al entorno se denominan, o las conocemos como tipo de reacciones exotérmicas. Son reacciones de tipo exotérmicas. Entonces disculpen un momento y silencio esto por acá, que no haya más interrupciones. Bien, si tienen algún comentario, por, háganlo por acá por el chat. Creo que todo está bien. Estoy presentando, estoy grabando, y bueno, no hay, no hay lugar de que me haya equivocado en algo. Bien, entonces, pero y cierro esto por acá. Que no consuma muchos recursos en mi PC. ¿Qué más tengo por acá abierto? Y notas. Ahora sí, entonces podemos proseguir o continuar. Y les hablaba de esta propiedad termodinámica que se llama la entalpía. Como, como la entalpía es una medida de calor, pues un proceso termodinámico ocurre a presión constante, pues el calor liberado es igual al cambio en la entalpía. En la entalpía, pues este, este valor de delta H es igual a delta U más P por delta B, y sabrán ustedes que delta H, este delta H está aquí, era igual a Q, calor, estamos a presión constante, menos presión por delta B. A reemplazar esta ecuación aquí, pues se cancela en este P de delta B con este P de delta B, y me queda que la entalpía va a ser igual a Q a presión constante, o bueno, minúsculas Q a presión constante. De esa manera, pues, podemos determinar la entalpía, y les hablaba anteriormente, antes de hacer la interrupción que la, si un sistema o un reactor químico interactúa con el entorno liberando calor, liberando calor hacia el entorno, eh, mi sistema está perdiendo calor y por ende ese calor va a ser negativo y como estamos midiendo el calor en función de la entalpía, esa entalpía va a ser negativa, ese calor liberado hacia el entorno. Cuando esto ocurre, nosotros determinamos o hemos de, denominado estas reacciones químicas que liberan calor hacia el entorno, como un tipo de reacciones exotérmicas. Caso contrario, caso totalmente contrario es cuando, bueno, nosotros cómo evidenciamos que, que mi sistema liberó calor, pues porque en el entorno se siente el calor o en las paredes, de, si en este caso estoy haciendo mi reacción química en un tubo de ensayo, pues yo siento que las paredes del tubo de ensayo se calientan, por ende, pues puedo determinar que la reacción es, eh, o lo que está ocurriendo es exotérmico. Caso contrario, eh, cuando mi sistema, en vez de liberar calor hacia el entorno, pues lo que hace es absorber calor del entorno para poder llevar a cabo la reacción. En este caso, pues mi sistema está ganando calor, obviamente, entonces el delta H para este proceso termodinámico, para esta reacción química, va a ser positivo. Y al ser positivo, pues estas reacciones en donde... Hay absorción de calor del entorno hacia mi sistema, se conocen como reacciones endotérmicas. Estuna endotérmicas. Bien, entonces, ya nosotros podemos identificar cuándo una reacción es exo o cuándo una reacción es endotérmica, pues dependiendo del signo de la, de la entalpía. ¿Sí? Si la entalpía es positiva, pues endotérmica, si la entalpía es negativa, pues la reacción es exotérmica. Y pues la magnitud de, del valor de la entalpía, pues me habla de la cantidad de calor que se libera o que se absorbe. En este caso, reacciones exotérmicas eh, violentas tienen un grado mayor de un valor nominal de entalpía superior. Eh, la entalpía está relacionada con muchos procesos termodinámicos, inclusive cuando hay un cambio de estado, pues se le denomina entalpía de, de ese cambio de estado en particular. Eh, existe la entalpía de formación estándar y esta entalpía de formación estándar está relacionada con una tabla que les acabo de enviar a WhatsApp. Un PDF que tiene valores de entalpía de formación estándar, entropías de formación estándar y energía libre de Gibbs de formación estándar. Por ahora vamos a estar pendientes solamente del valor de entalpía de formación estándar. La entalpía de formación estándar es el calor necesario, o el calor que libera una reacción química para formar, en, en este caso, una molécula. Por ejemplo, ¿qué sé yo? Vamos a formar la molécula de agua, entonces la entalpía de formación estándar sería H2 más O2, o sea, la reacción para formar la molécula de agua sería esta. H2O. Y simplemente aquí colocamos un medio al hidrógeno para... Perdón, al hidrógeno no, al oxígeno. Eh, para que la reacción esté balanceada. Entonces, el calor que libera esta reacción se conoce como entalpía de formación estándar del agua. Y qué tiene esto en particular, y es que la, el agua se formó a partir de hidrógeno, que es de hidrógeno molecular H2, que es el compuesto más abundante de de la familia del hidrógeno, y se formó a partir de oxígeno, que también es el compuesto más abundante de la familia del oxígeno, que puede formar el, el, el alotrópico más abundante. Por ejemplo, eh, la formación de metano, partimos de carbono en estado sólido, carbono en sólido lo conocemos como grafito, eh, más hidrógeno, H2, esto va a generarme la formación del CH4. Para balancearla, pues coloco aquí un 2, y esta, el, el calor que se forma o que se absorbe del ambiente eh, para formar ese H4 se conoce como entalpía de formación estándar del metano. ¿Por qué estándar? Pues porque esto está medio a, a condiciones estándar, 25 grados centígrados. ¿Y por qué formación? Pues porque partimos de compuestos que están en su forma alotrópica más abundante. En este caso, el carbono, el sólido, es el grafito, es el, el alotrópico más abundante y el hidrógeno, pues hidrógeno molecular es el alotrópico de la familia del hidrógeno más abundante. De esa manera, pues, se, se entienden en las entalpías de formación estándar. En, su, en, su, en la tabla que les acabé de enviar, pues, están entalpías de formación estándar para muchos compuestos, eh, por, están, creo que, organizadas por orden alfabético. Ahora, cuando ocurre una reacción química, eh, la, la entalpía o el calor que libera esa reacción se conoce como entalpía de reacción. De reacción y por lo general estas entalpías como son unidades de calor, pues se miden, el calor viene de la energía, se miden por lo general en unidades de julios por mol. De julios por mol. Eh, para una reacción química, aquí la diferencia es que en la, con la entalpía de formación es que en la reacción química no, no necesariamente tenemos que partir de los compuestos en su forma alotrópica más abundante. O sea, podemos partir de moléculas que no son el alotrópico más abundante de esa familia. Esa es la diferencia fundamental entre entalpía, entalpía de formación y entalpía de reacción. Además, la entalpía de reacción pues, puede ocurrir a otras temperaturas. Veamos eh, ahora una ley eh, que se denomina la ley de Hess, que está enfocada en establecer pues, eh, que, la, que las reacciones químicas pueden, eh, bueno, podemos partir de varias reacciones químicas, para llegar al cálculo de la entalpía. Lo que, lo que me dice esta ley de es, que es así en términos generales, que la entalpía, esta H, es una función de estado. Y recordarán que cuando habíamos definido función de estado, son funciones que solamente dependen del estado inicial y del estado final. Y estamos hablando de una reacción química. Eh, la entalpía solamente va a depender de quiénes son el estado inicial, por los reactivos. ¿Y quién es el estado final? por pues los productos. Entonces, de esta manera, vamos a entender la entalpía como una función de solamente los productos y solamente los reactivos. En este caso, eh, para una reacción química, no importa, bueno, pueden existir reacciones intermedias entre el producto y el reactivo, o entre el reactivo y el producto, esos valores de entalpía no cuentan, solamente cuentan los valores de entalpía de los productos y de los reactivos. ¿Cómo se calcula la entalpía de una reacción? Pues el delta H de una reacción RXN, así lo encontrarán en muchos libros, va a ser igual a la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. Recordarán este estado final, este estado inicial. A las reacciones químicas se les puede manipular de alguna manera para lograr cálculos de entalpía de reacción de reacciones que son de otra manera imposibles o difíciles de calcular en condiciones normales de laboratorio. Para ello, entonces, utilizamos las ecuaciones termoquímicas. Una ecuación termoquímica es una ecuación química. En las ecuaciones químicas tenemos, entonces, A reactivos más otros reactivos producen un producto C. ¿sí? Y al final, a esta reacción química se le debe describir el valor del delta H para esa reacción. Pongamos que es menos 1,2 julio sobre mol. ¿Sí? Esto es una reacción termoquímica, una reacción que además de describirme la información química de lo que está ocurriendo, también me describe el calor o la, la, el calor que se está produciendo, que se está absorbiendo. Entonces estas reacciones termoquímicas son la base fundamental de la ley de Hess para el cálculo de entalpías de reacción que son de otra manera desconocidas. Estas ecuaciones pueden ser manipuladas. ¿Cómo podemos manipularlas? Pues... Eh, de diferentes tipos. Hay dos tipos de manipulación que le hacemos a las ecuaciones termoquímicas y una es que se puede invertir. Es decir, aquí yo tengo carbono que es, bueno, perdón, sé que es un producto y tengo A y B que son reactivos. ¿Qué pasa si yo invierto esta reacción? Ahora, si yo coloco carbono, como, perdón, sé como producto para producir A más B, ahí la he invertido. ¿no? Ahora... La C no va a ser producto sino reactivo y A y B ya no van a ser reactivos sino productos, respectivamente. Al yo invertir la, la ecuación termoquímica, también debo cambiarle el signo o invertir el valor de delta H. Es decir, ahora delta H ya no va a ser igual a negativo 1.25 sino a positivo 1.2 bueno, julio sobre mol. Esa es una de las manipulaciones que le puedo hacer a las reacciones químicas invertirlas, ¿Sí? si yo la invierto, también tengo que cambiarle el signo, eso hay que tenerlo en cuenta, el signo, al invertir la ecuación termoquímica, también debo invertir el signo. La otra modificación que yo le puedo hacer a una reacción termoquímica, es eh, multiplicarla por una cantidad molar eh, finita, por ejemplo, vamos a escribir otra reacción termoquímica aquí, la reacción de A produce eh, B, más C, ¿sí? nos pues coloquemos la mejor de esta fruta. A produce 2B, una vez, más eh, medio, medio C, ¿sí? para que sea más didáctica. Y esta reacción tiene un valor de entalpía de reacción, igual a, ¿sí? pongámosle aquí, menos 10, 0.2 julios o kilojulios por mol. ¿Sí? Esta es una reacción termoquímica y vamos a aplicar esta segunda modificación, y es que yo puedo multiplicar esta ecuación termoquímica por un valor finito, un valor entero, o inclusive un, un fraccionario, no hay problema, siempre y cuando yo aplique la misma proporcionalidad a toda la expresión, tanto a la ecuación química como al valor de la entalpía. Es decir, yo a esta ecuación la voy a multiplicar, 2 Y vamos a ver qué sucede. A multiplicarla por 2, toda esta expresión, pues voy a tener... Ahora ya no va a ser A, sino 2A. Produce. Y ahora ya no va a ser B, sino 4B. Y ahora ya no va a ser un medio de C, sino un medio por 2. Pues da C. Y el valor de la entalpía también tiene que ser multiplicado por 2. Entonces esto daría menos 20... Punto cuatro julios por mol. Bien, entonces, esas son las dos modificaciones que le puedo hacer a una ecuación termoquímica: reversarla o multiplicarla con una cantidad molar eh, finita o fraccionaria. Con esas dos modificaciones. Profe, disculpe? Sí, claro. Una pregunta: es que me perdí, o sea, ¿por qué se multiplica por dos? Eh, bueno, aquí estoy simplificando que las ecuaciones termoquímicas pueden ser multiplicadas. En este caso yo tomé un 2, o sea, yo tomé el 2 porque fue el ejemplo. Eh, en, ya vamos a ver cómo podemos identificar por qué número te debemos multiplicar, pero eso ya viene en un, en un segundito, ya viene a continuación. Okay. Lo que les quiero decir es que las ecuaciones químicas pueden ser modificadas, las ecuaciones termoquímicas, perdón, pueden ser modificadas, pueden ser manipuladas, Dependiendo de nuestra necesidad. En este caso, ya vamos a ver, eh, en, un, en un momento en la diapositiva que viene ahora, vamos a ver de dónde sale la necesidad de modificar las ecuaciones termoquímicas para llegar a un resultado objetivo. En este caso, hay dos modificaciones: una es que se pueden invertir, o sea, se pueden invertir de reactivos a productos y se cambia el signo acá, y otra es que se pueden multiplicar por cualquier cantidad. Con eso en mente, pues, nosotros podemos jugar con ecuaciones termoquímicas para llegar a un valor de entalpía de reacción que está desconocido, utilizando otras reacciones de la siguiente manera. Esto que está aquí ahorita me devuelvo, este valor para este punto, ahorita me devuelvo. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a combinar varias reacciones químicas que yo les denomino reacciones químicas auxiliares para lograr una reacción objetivo. En este caso, eh, vamos a este ejemplo en particular, perdón. Ejemplo particular, en donde se desconoce el valor de la entalpía de reacción para esta reacción en particular. El, el, el h para esa reacción es totalmente desconocido. ¿sí? Solamente cuento con datos para la reacción esta que tengo aquí y para la reacción esta que tengo acá. Voy a denominar esta reacción 1 y a esta reacción la voy a denominar 2. Para hacer esto más didáctico voy a, a llevarme estos datos, los datos que están aquí para OneNote y... ya nos vemos, entonces vamos a cambiar por acá. Ahí está. En este momento o en este punto del, del ejercicio, eh, se nos pide que hallemos el delta H para esta reacción, o sea, que el delta H para esta reacción, perdón, coloquemosle aquí el Rxn, es desconocido y se nos pide, o se nos está ilustrando que debemos hallar cuánto es el para esa reacción, porque por algún motivo necesitamos combinar carbono en estado sólido con dos moléculas de agua para producir eh, dióxido de carbono e hidrógeno. Entonces las únicas ecuaciones con las que cuento, ahora yo les denomino reacciones auxiliares son la reacción 1, esta que está aquí, reacción termoquímica 1, y la reacción termoquímica 2, esa que está aquí. Esta que está aquí arriba, la C sólido más 2, hidrógeno dos aguas produce dióxido de carbono más hidrógeno, es mi reacción objetivo. A esa es la que yo tengo que apuntar. Este va a ser mi objetivo. Y a esta es la que yo tengo que apuntar. Utilizando las auxiliares. Estas dos que están acá abajo son auxiliares. Y aquí voy a aplicar todo lo que entendí de la ley de Hess. Puedo modificar reacciones auxiliares para llegar al objetivo. En este caso, mi reacción objetivo es la que está aquí arriba. Voy a, a resaltarla con, con verde. y Esta es mi reacción objetivo. Y yo debo operar con las reacciones que están acá abajo para llegar al objetivo. ¿Cómo? Pues de la siguiente manera. Primero que todo, ubico en mi reacción objetivo quiénes son mis reactivos. En este caso tengo este carbono sólido como reactivo y tengo esta agua como reactivo. Tengo dióxido de carbono como producto y tengo hidrógeno como producto. Bien, entonces, ¿debo utilizar las ecuaciones auxiliares para llegar al objetivo? ¿Debo utilizarlas de la manera como aprendí en Ley de Hess para poder llegar al objetivo? En este caso identifico que en mi objetivo hay carbono sólido, e identifico en estas dos, en la 1 y la 2, cuál de ellas tiene carbono en estado sólido. Pues la primera, ¿no? Tiene carbono en estado sólido, y... Coincide que el carbono en estado sólido también está en los reactivos. Entonces lo único que hago es tomar esta ecuación y plasmarla tal cual acá abajo. Entonces vamos a plasmarla tal cual acá abajo, vamos a tener carbono en estado sólido, más oxígeno en estado gaseoso, produce dióxido de carbono en estado gaseoso, con un valor de delta H igual a menos 393.5, y lo juro. Bien, y ya utilicé esta ecuación objetivo, ya está empleada, pues ya, ya la, la empleé, así que ya no puedo volver a usarla más. Esta otra regla de la reacción, pues ya la usé una vez, pues ya no la uso más. Ahora me queda la reacción auxiliar número 2. Y aquí identifico qué tengo, de, de momento identifico qué tengo de mi reacción esta que copié acá con la objetivo. Pues tengo esto, un carbono sólido y tengo dióxido de carbono en los productos. Estos dos van bien, van bien, pero acá tengo oxígeno que no hace parte de mi reacción objetivo. Ahora voy a ubicar en eh, la reacción auxiliar número 2, la que está escrita ahí con verde, esta, esta auxiliar número 2. Eh, voy a identificar que, eh, lo, lo que necesito. En este caso estoy necesitando dos moléculas de agua, estas dos moléculas de agua que en el objetivo están en los reactivos, acá están en los productos. Y adicional a ello, tengo dos moles de hidrógeno molecular, H2, que acá están en los productos y en la reacción auxiliar número 2, están los reactivos. Entonces eso solamente me indica una cosa, que esta reacción auxiliar la tengo que invertir. Perdón, esta reacción auxiliar la tengo que invertir. Al invertirla, pues me queda de la siguiente manera, me queda dos hidrógenos, perdón, dos aguas, en estado gaseoso, eh, producen 2H2, en estado gaseoso, más oxígeno, en estado gaseoso con un delta H, ojo que como la invertí, ahora ya no va a ser eh, menos 483, sino positivo, más 483.6 kJ. Bien, entonces esto ahora lo debo entender como una ecuación aritmética, como una ecuación, como usualmente trabajamos las ecuaciones aritméticas, entonces voy a realizar una pequeña suma de estas dos reacciones. Al realizar la suma, pues voy a obtener lo siguiente, carbono en estado sólido, más oxígeno en estado gaseoso, más, colocamos los mismos colores, dos aguas en estado gaseoso, produce eh, CO2... En estado gaseoso. Más dos hidrógenos. En estado gaseoso. Más oxígeno. En estado gaseoso. Y el delta H pues realizo la respectiva suma. Menos 393.5 más 483.6. Eso me da 90.1 positivo. 90.1 Kilojoules. Bien, ahora ya tengo mi reacción, eh, bueno, ya tengo la suma de las reacciones que no se parecen nada a la reacción objetivo, ahora debo operar de la siguiente manera, debo identificar que como es una reacción que, involucra, bueno, que se parece a una ecuación algebraica, términos que están al diferentes lados se van a cancelar, en este caso que tengo oxígeno, este oxígeno que está aquí, y acá tengo un mol de oxígeno que está acá, los puedo cancelar, los puedo cancelar, y al final me queda entonces la siguiente reacción. Me queda carbono, en estado sólido, más dos moléculas de agua, en estado gaseoso. Produce dióxido de carbono, en estado gaseoso, más dos moléculas de hidrógeno, en estado gaseoso. Con un delta H, para esta reacción, Rxn, igual a 90.1 kB. Y ahora voy a tomar la reacción... Objetivo que estaba acá arriba. Ahí está. Ahí se, se viene toda. Ahí está. Y corresponde entonces con el carbono sólido, dos de moléculas de agua, dióxido de carbono e hidrógeno. Y ya he determinado el detalle para esa reacción. En este caso lo único que hice de momento fue eh, tomar, la, tomar la primera tal cual como estaba, y la segunda lo que es invertirla. En termoquímica también se conoce como multiplicar por menos uno. A multiplicar por menos uno, pues, lo que hago es invertir. Y la, esta lo que se conoce es que la multiplicas por uno, es decir, que no lo haces absolutamente nada. No sé si está claro este ejemplo... Pero o sea, entonces lo que, lo que en conclusión hizo con las reacciones auxiliares que le dieron los valores de entalpía, fue como que organizarlas y que, los, que ciertos reactivos y los productos de esas también estuvieran como que en la misma posición que nuestra reacción objetivo. Sí, con el fin de obtener la misma disposición de la reacción objetivo y calcular el valor de la entalpía para esa reacción, que en este caso no se conocía, era desconocido. ¿Y así se harían con todos o los demás ejercicios que no...? Sí. Bueno, en los demás ejercicios, este está relativamente sencillo porque solamente me da dos reacciones auxiliares. Hay ejercicios donde vamos a tener cuatro o cinco reacciones auxiliares y tenemos que operar con todas. Esa es otra es otro tip, es que todas las auxiliares que me den se tienen que usar. Y en, hay otro tipo de ejercicios de este tipo, eh, en donde nosotros tenemos que crear nuestras propias reacciones. Entonces, para ello es el siguiente ejercicio. ¿Qué Profe, Dígame. Lo que pasa es que yo no, no escuché bien la parte donde salió la entalpía de reacción, o sea, los 90.1 kJ, O sea, de, me de perdí suma, en esa parte. De la suma algebraica de estas dos cantidades. Como sumé las dos reacciones, también tengo que sumar estas dos cantidades. Menos 393.5 más... 483.8 Eso te da 90.1 kilo. Ah, bueno, profe, gracias. Profe, ¿podría, por favor, mostrarme el ejercicio completo? Dale, bueno, si quieres, vamos a, con el otro, con el siguiente, y, y re, recapitulamos todo. Dale, el, el siguiente ejercicio es este: en donde hay que emplear nuestras capacidades como químicos. ¿Qué se hizo? Okay. O como, bueno, de nuestras capacidades de químicos para poder resolver este ejercicio. En este eh, no me dan reacciones auxiliares, o sea, por ningún lado me dicen que hay reacciones auxiliares, y me están pidiendo que calcule el calor de reacción para el siguiente proceso químico, en donde las dos moléculas de de metano, se combina para formar eteno, más hidrógeno gaseoso. Esa es la reacción objetivo este va a ser mi objetivo. Y tengo que procurar buscar reacciones para poder llegar a esta. En este ejercicio en particular, eh, bueno, la mayoría de los ejercicios de termoquímica de este tipo de, de ley de Hess, te dan las reacciones objetivo, pero hay algunos que no te las dan, pero te dan las herramientas para poder calcular la reacción objetivo. En este caso, hay un dato fundamental al principio del ejercicio, y es que me dicen que el calor de combustión del hidrógeno, del metano y del eteno, aquí está malo, esto no es etano, sino eteno, son esos valores que están allí. Y eso es para yo poder posar algunas reacciones auxiliares. En este caso... Eh, la, una reacción de combustión, como ustedes recordarán, de la química de grado decimos una reacción en la cual se involucra oxígeno y se produce un óxido. En este caso vamos a realizar la reacción de combustión para el hidrógeno. Entonces el hidrógeno, este H2, en presencia de oxígeno y una chispa. Va a producir un óxido. En este caso, el único óxido que se puede formar aquí es el agua, H2O. Para, y esta reacción tiene un delta H de 285,8 kV por mol. Delta H igual a 285. Perdón, como son calores de combustión, este calor es liberado al ambiente de menos 285. Esto eh, que es ¿1. .8 a ah, bueno, es que es negativo, o sea, este menos que está allí se, se corrió y debería ir allá. Entonces es menos 285.8 kilojoules por cada mol, y listo, ya tengo por tengo por lo menos una reacción. En esta reacción tengo hidrógenos y, bueno, me faltó aquí que está desbalanceada. Aquí sería media mol de oxígeno para que esté balanceada. Vamos entonces con la siguiente reacción, y es que el metano, CH4, en presencia de oxígeno y una chispa, va a producir el respectivo óxido, en este caso dióxido de carbono, CO2, más agua que es una combustión de un hidrocarburo. Eh, vamos a intentar balancear esto. Sería entonces un carbono, un carbono, oxígenos. Aquí tengo dos, aquí tengo, perdón, hidrógeno, aquí tengo dos y acá tengo cuatro. Entonces, sano esto con un dos aquí. Y ahora tendría entonces eh, oxígenos. Tengo dos y, y dos, cuatro. Acá simplemente balanceo con un dos. Y el delta H para esta reacción es igual a menos 890.0 kJ por cada mol. Y por último la reacción del etano, porque no es etano sino eteno, C2H6, es la siguiente. Entonces tenemos aquí C2H6 más oxígeno en presencia de una llama, va a producir el mismo dióxido de carbono más agua intentamos balancear esto colocamos un 2 acá y colocamos un 3 acá para los hidrógenos 3x2 6 están los 6 y ahora en oxígeno tendría 3x2 4 perdón, 2x2 2, 4 y 1 acá y 3 acá serían 7 perdón 3 que eso me da 7 lo cual, eh, lo único que me dice que aquí debo colocar un 7 medios. Está balanceada y el delta H para esta reacción es igual a menos 1559.9. Profe, perdone mi pregunta, pero el eteno no debería tener cuatro hidrógenos en lugar de seis. Entonces sí es etano. C2H6. Perfecto. Porque yo pensé que era C3. Y es okay. C2H6. Entonces, usted dice etano, yo entiendo como alqueno. Sí, sí, es etano, es etano. Yo me equivoqué. Y pensé que, que había leído C2H4. Entonces, C2H6. Listo, entonces tenemos metano. Eh, produce etano y libera aquí dos, dos hidrógenos, H2. Listo, pues bien, ya esta es mi reacción objetivo, esta que está acá, que voy a marcar aquí con un asterisco, va a ser mi reacción objetivo. Y tengo reacciones auxiliares, tengo reacción auxiliar 1, lo aquí con azul, la reacción auxiliar número 2, como está con verde y la reacción auxiliar número 3. Bien, ahora debo operar con esas tres reacciones auxiliares para llegar a la reacción objetivo. ¿Cómo procedo? De la siguiente manera. Bueno, en este ejercicio en particular, en este punto, ejercicio en particular no me dieron los objetivos. Yo las construí. En este que está acá arriba, en este que me dieron los objetivo y me dieron también las auxiliares. ¿Sí? En este este era el ejercicio anterior. En este en particular me dieron la reacción objetivo y yo construí las reacciones auxiliares. Ahora, de igual manera debo operar con estas reacciones auxiliares para llegar al objetivo. En este caso identifico que en la reacción objetivo tengo dos moléculas de metano, dos moléculas de metano en los reactivos. Me voy a las reacciones que están aquí y bueno, e identifico cuál de ellas tiene metano. Pues la 1, no hay metano por ningún lado, pues esta la descarto por ahora. Eh, en la 2, sí hay metano. Y en la 3, no hay. Entonces voy a utilizar la ecuación auxiliar número 2. Pero, oh sorpresa, aquí tengo dos moles de metano. Aquí hay dos. Pero aquí tengo una sola. Entonces, la ley de Gres me dice que yo puedo multiplicar esta ecuación, la puedo multiplicar por dos. Para obtener esta misma cantidad de metano, los reactivos. Entonces, si yo multiplico todo esto por 2, me va a quedar de la siguiente manera: me va a quedar 2CH4. Bueno, coloquemos en los mismos colores para no confundirnos. La 2 es verde, entonces vamos a tener 2CH4 más, multiplico esto por 2 también, el 2 es distributivo sobre todas las expresiones, entonces sería 2CH4 más 4. O2 produce 2 CO2 más 4 moléculas de agua. Y entonces sería menos, 18, menos, no, 800, menos 890 por 2. Eso da 1780 negativo. Delta H, vamos a colocarlo aquí, menos 1780 kilojoules por mol bien, y ya utilicé la ecuación número 2 ahora la voy a descartar Les voy a señalarla aquí para decir que ya la usé esta ya está usada y la descarto bien ahora me voy a la reacción objetivo nuevamente y ya por lo menos identifico que tengo metano y tengo dos metanos si, sí, este sí corresponde con este que tenemos acá entonces ya vamos viendo. ¿sí? Ahora voy a la reacción objetivo y identifico, perdón, que tengo C2H6 en los productos. Identifico cuál de estas reacciones tiene C2H6. Eh, la primera no tiene. La segunda sí tiene C2H6. Sí, sí tiene el metano allí, el, perdón, el etano. Eh, pero hay un problema. Que aquí el etano está en, los reactivos, está en los reactivos, y acá están los productos. La única manera de colocar, el, el, o sea, de modificar la ecuación auxiliar número 3, es multiplicarla por menos 1, o invertirla. O sea, este menos 1 quiere decir que yo puedo invertir todo esto. Al invertirla, me queda de la siguiente manera. pues Me quedan 2, vamos a colocar los mismos colores, me quedan 2 CO2 y este que estaba en los, en los productos, ahora es reactivo, más tres moléculas de agua, es H2O, produce C2H6, más siete medios de oxígeno, y el delta H ahora ya no es negativo, sino que pasa a ser positivo, más 1559.9, kilojoules por cada mol. Y bien, ya utilicé la reacción número 3, ya la descarto, descarto aquí, ya la utilicé, y ahora solamente me queda utilizar la, la, la primera. Y en la primera identifico que pues tengo hidrógeno, eh, que están los reactivos, acá están los productos, entonces lo que debo hacer también es invertirla. Al invertirla, también puedo decir que la voy a multiplicar por menos uno. Al invertir la ecuación auxiliar número 1, pues me queda de la siguiente manera. Me queda agua, H2O, agua que aquí estaba en los productos, ahora pasa a ser reactivo. Tenemos la flecha. Bueno, aquí es recomendable que las flechas las dejen todas en la misma... Bueno, bueno yo lo hago así y tengo problemas de de psicorrigida y no puedo que la flecha me quede nada torcida entonces tengo agua ahora coloco hidrógeno H2 más media mol de, de oxígeno lo que hice fue invertirla pues también debo invertir aquí el signo entonces esto ya sería positivo 285,8 kilojoules por mol y bien ecuaciones algebraicas, simplemente hago la respectiva suma, como si esto fueran unas ecuaciones algebraicas, y me va a quedar al final la siguiente gran expresión. Me va a quedar, por bueno, si conservemos los mismos colores, vamos a quedarnos con 2CH4 más 4O2, más 2CO2 más 3H2O, Más H2O. Ah, la flecha me quedó donde no era, pero bueno, ya, ya que produce. 2 CO2 más 4 H2O. Más C2H6. Más 7 medios de O2. Más H2O más un medio dos. Eh, y realizo la suma también de todas estas cantidades. Pues tengo que dar menos, menos mil mil setecientos ochenta más mil quinientos cincuenta nueve nueve más doscientos ochenta y cinco punto ocho sesenta y cinco punto siete rectifico mil siete ochenta mil quinientos cincuenta y nueve nueve y 280, 65.7. El delta H, 65.7 kilojouts por mol. Bien, ahora ya tengo todo esto y voy a ver si esto me, me conlleva a esta ecuación. Voy a ver qué puedo cancelar con términos que están a la, la parte izquierda y a la parte derecha. Por, por ejemplo... Aquí tengo tres moléculas de agua, tres moles de agua y un mol de agua, eso me da cuatro, cuatro moles de agua. ¿no? Y estas cuatro moles de agua se pueden cancelar con estas cuatro que están por aquí. El dióxido de carbono. Dióxido de carbono también, sí, señorita, aquí tenemos entonces dos dióxidos de carbono, tenemos dos dióxidos de, de carbono que podemos cancelar allí. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, acá en la izquierda tengo 4 oxígenos. 4 oxígenos y acá tengo 7 y 1 medio, ¿no? 7 medios y 1 medio. Entonces, hago la suma. 8 medios y. y medio ocho entre 2 es 4. Muy bien, esto da 8 medios. Y 8 medios es 4. 4 oxígenos. Lo cual me dice que puedo cancelar estas. Y esta, con estas cuatro oxígenos que estaban acá a la izquierda. Y al final, y al final me queda entonces la siguiente expresión. Voy a cancelar esta también. Esto lo cancelé. Y al final me queda entonces 2CH4. Produce. C2H6. Más h 2 y el delta H es 65,7 kJ por mol. Y esta es la reacción a la cual yo quería llegar, que corresponde a la reacción objetivo. Tenemos CH4, tenemos C2H6 y H2. Corresponde CH4, C2H6 y H2. Y he determinado el delta H para esa reacción utilizando otras reacciones. que yo mismo formulé. Bien, entonces hay do, dos vertientes de ejercicios en la IDG. Una es que me brinden las reacciones objetivo y las auxiliares. Otra es que me den los datos suficientes para yo poderlas calcular, pero el procedimiento al final va a ser el mismo. Debo operar con las reacciones auxiliares, debo operar con esto, para poder llegar a la reacción que yo denomino objetivo quien me estaba preguntando por el ejercicio anterior, pues era básicamente esta línea que está aquí. Eh, me piden que calcule el valor de la, del calor de reacción para esta reacción en particular utilizando estos datos que están acá. Y en general, los ejercicios de ley de peso son parecidos. Profe, disculpe, yo le decía que me mostrara para poder tomarle una captura y pasar el ejercicio. Ah, ya, ya, ahí está, ya esto. A partir de esa reacción. De hecho, ustedes pueden practicar, aunque ya les muestro, por aquí ustedes buscan ejercicios de ley de GES. Y se van a dar cuenta que los ejercicios son... parecidos. Vale, sí, vamos por acá. Profe. Dígame. no. Sí no. La verdad, yo no sé si es que me estoy confundiendo o qué, pero cuando yo hago, eh, o sea, cuando hago el cálculo de, de las entalpías de reacciones me da un dato diferente. O sea, no sé si es que lo estoy haciendo diferente o por no, qué, rectificar. me confundí. Bien, entonces vamos a rectificar los datos de las entalpías para corroborar qué resultado es ese. En, en caso tal, lo que hice fue tomar la, la entalpía número de la reacción 2, esta la estoy marcando aquí, tomé este dato de la 2, y la multipliqué por 2, entonces sería menos 890, por 2, me da mil, menos 1780, que es este valor que tú ves aquí. Luego lo que se hizo fue invertir la 3, y al invertirlo, este valor de menos 1559.9 pasa a positivo. Entonces, sería más 1559.9. Y lo que se hizo también, además, fue invertir la 1. Es decir, que este valor de menos 285 pasa a positivo, pasa a 285. ¿Profe, y el verde, por qué se multiplica por 2? Porque aquí yo necesito dos moléculas de metano, 12H4, y aquí solamente había uno. Entonces la única manera de hacer que esta se parezca a esto es multiplicar todo por 2. Okay. Bueno, me dio diferente, me dio 64.9 ahora. No sé si ¿Por qué me equivoqué? El valor me dio 64.9 ahora. Usa todos los datos, ¿no? Menos mil setecientos ochenta más, eh, se... eso, estos valores están. Menos mil setecientos ochenta más, mil quinientos cincuenta y nueve punto nueve, más doscientos ochenta y cinco puntos. ahora me dio otro valor ¿qué pasa con este del culo? ¿será que está en radianes? no 258.8 más 1559.9 menos 1780 me dio 38.7 por favor verifiquen a ver si yo me estoy equivocando Dale. a mí me dio 65.7 igual 65.7 1.559. Sí. Correcto. Menos 1.780 más 1.559.9 más 285.8. 65.7. Entonces, todos conseguimos que es 65.7. Sí, profe 65.7. Señor. Ahora bien, esto en estos es ejercicios, aquí yo busqué, ustedes buscan ejercicios de ley de GES y por lo general es la misma cosa. Mira, te dicen calcula el delta para esta reacción sabiendo esto. Entonces, lo tienes que emplear ley de GES para poder llegar a esos resultado. Escribe la reacción para, bueno, son por lo general de la misma forma. Calcula sabiendo qué. O sea, calcula sabiendo qué. Bueno, ahora vamos a emplear la tabla que les envié a WhatsApp. Les revisan en el chat de grupo Química. Hay una tabla de datos. Esos datos tienen entalpías de formación estándar. Y vamos a emplear la, esa tabla para el cálculo de la entalpía de formación, para la entalpía de estas reacciones utilizando entalpías de formación estándar. Entonces, ya les digo cómo vamos a proceder utilizando la tabla. Para ello, vamos a emplear ese valor de bueno, inclusive en esto también, vamos a calcular entalpías de reacción a partir de entalpías de formación estándar. Para una reacción química, entonces, la, el H de la entalpía de la reacción a partir de entalpías de formación estándar va a ser igual a la entalpía de formación de los productos, estándar de los productos, menos la entalpía de formación estándar de los reactivos. En este caso vamos a operar con, esto, con, este, con este punto y vamos a hacer el mismo ejemplo con este otro punto eh, este, utilizando esa tabla. Entonces, ya aquí solamente me voy a enfocar en la reacción objetivo perdón, solamente me voy a enfocar en la reacción objetivo y voy a utilizar la tabla para encontrar esos valores de entalpía de formación estándar y voy a realizar la otra respectiva operación matemática para el cálculo de la entalpía de la reacción y la voy a comparar con el dato que me dio. Allá. Entonces, voy a enfocarme en esta. Identifico quiénes son los reactivos. Entonces, básicamente, le, el cálculo de la entalpía para esta reacción va a ser igual. El tach de esa reacción va a ser igual. A la sumatoria, cuando coloquemos aquí en paréntesis, dos veces la entalpía de formación estándar del hidrógeno, más la, en, una vez la entalpía de formación estándar del el producto. Este sería este y este sería este otro sería, ya ahí sumé los productos y tengo que restarlo con eh, los reactivos. Entonces sería, abro paréntesis aquí, la entalpía de formación estándar del carbono en estado sólido, más dos veces la entalpía de formación estándar del de agua gaseosa, h Aquí Siempre importante. vamos a multiplicar la entalpía por la cantidad de moles que tengamos. Sí, por el factor de ecuación. Sí. Para de formación estándar. Entonces ahora voy a buscar la tabla, voy a reemplazar estos valores y vamos a determinar el detalle para esa reacción. La tabla que ustedes poseen se llama así, tabla T1, eh, propiedades termodinámicas estándar, tenemos entalpías de formación, Delta H, formación estándar. Tenemos energía libre de formación y tenemos entropía de formación. Por ahora nos vamos a mirar estas dos últimas columnas, nos vamos a enfocar en la primera. En este caso voy a retornar aquí al notebook y me interesa conocer el valor de la entropía de formación del de hidrógeno. Entonces ubico aquí en la tabla hidrógeno, aquí están por orden alfabético, que es C, ahí me lo pasé. F, F, H, no elemento con E. Bien, entonces aquí ubico el hidrógeno, H2, y tengo que ubicar el estado en el cual está ya también. Pues voy a retornar acá, y aquí el hidrógeno está en estado gaseoso. Entonces el hidrógeno en estado gaseoso tiene un delta de formación estándar de cero. Entonces, aquí reemplazando en esta ecuación, vamos a obtener, Ahora, aquí paréntesis, vamos a tener 2 que multiplica a 0. Más, vamos a buscar el valor de entalpía de formación estándar del dióxido de carbono. Dióxido de carbono en estado gaseoso. Entonces, ahora buscamos carbono, debe estar arriba, nos da un Menos 393.5. Viene este valor que está aquí, menos 393.5. Entonces, sería. Abro paréntesis, menos 393.5. Eso es en kilojoules. Kilojoules por mol. Cierro aquí paréntesis. Y cierro el paréntesis que habría acá. Ahora esto debo restarlo con la entalpía de formación estándar del carbono en estado sólido. Y aquí les digo que ese valor va a ser igual a cero. Y ya les digo por qué. Eh, mientras me interesa encontrar el valor de la entalpía de formación estándar del agua gaseosa, entonces aquí le voy a sumar dos veces lo que me dé el valor de la entalpía de formación estándar del agua gaseosa. Vamos a buscar el agua gaseosa, eso es hidrógeno, no oxígeno está en el agua. Osmio, oh, fósforo, ¿qué? lo pasé? Menos 8. 240, menos 241.8. Bien. Noten que es el agua gaseosa, no es agua líquida ni peróxido. es menos 241.8. Entonces sería menos 241.8 kJ. Y aquí quiero que noten algo, voy a hacer esto un paréntesis cuadrado también. Eh, y es que si ustedes buscan en el oxígeno, por ejemplo, la forma alotrópica más abundante del oxígeno siempre va a ser el oxígeno molecular, el O2. Y el O2 tiene un valor de entalpía de formación estándar de cero. Por ejemplo, el nitrógeno, su forma alotrópica más abundante es el N2 en forma gaseosa. Si ustedes buscan N2 en forma gaseosa, tiene una entalpía de formación estándar de cero. Todos los compuestos, eh, a partir de los átomos que tenemos aquí, que se encuentran más abundantes en su forma alotrópica, siempre tienen un valor de entalpía de formación igual a cero. Por eso fue que yo acá dije, de una vez, sin ni siquiera buscarlo, que el valor de entalpía de formación estándar para el carbono en estado sólido era igual a cero. Y para ello vamos a corroborarlo. Vamos a buscar el carbono. Carbono. Ahí está. No pase. Promo, cambio, calcio, carbono. Aquí está el carbono en estado sólido, que es el grafito, tiene un valor de entalpía de formación estándar. De cero. Mientras que el carbono en estado de diamante tiene un valor de formación de estándar de 1.9. Carbono fulereno, dos diferentes carbono, a su forma trópica más abundante, tiene un valor de formación igual a cero. Entonces simplemente realizo la operación matemática de suma, sería aquí un eh, 241.8 por 2 eso me da positivo, 483.6, muy bien, lo de la derecha da positivo, tenemos aquí más, 483.6, kiloguels, y acá tenemos, menos 393.5 kiloguels, 393.5, más 90.1, y por cada mol, y voy a corroborar si este valor coincide. Obviamente, eh, los datos termoquímicos, por lo general, son medidas termodinámicas que realizan experimentalmente y a veces varían. Entonces, vamos a intentar ver cuánto fue que me dio acá. Acá me dio 90.1, y acá me dio 90.1. Cuando realicé este ejercicio, utilizando estos datos que estaban aquí, me dio la entalpía de reacción. 90.1 kilojoules y acá también me acaba de dar 90.1 kilojoules. Pero no todo es así de, de precioso. Vamos a intentar calcular esta... No sé si el, el etano está en la tabla, esperemos que sí. Aquí esto me dio 65.7 kilojoules. Entonces, utilizando la misma metodología de entalpía de formación estándar para esta reacción que acabamos de resolver allí, el delta H, para esa reacción, va a ser igual a los productos, entonces va a ser la entalpía de formación estándar del C2H6, más la entalpía de formación estándar del de hidrógeno, menos... Esto aquí va sumado. Ahí se me confunde con el otro. vamos a borrar. Inicio. Listo. Ya utilizando la misma metodología para esta reacción en particular, ese delta H reacción va a ser igual a la entalpía formación estándar del de C2H6 en su estado gaseoso más la entalpía de formación estándar del hidrógeno en su estado gaseoso, que esta va a ser igual a cero, menos dos veces la entalpía de formación estándar del metal, hago paréntesis, dos veces la entalpía de formación estándar del CH4. Entonces, este valor es cero, o sea, yo ni siquiera lo voy a buscar porque el hidrógeno gaseoso es más abundante. Entonces simplemente voy a buscar el C2H6, y restarle dos veces lo de CH4. en la tabla C2H6, vamos a ver si está. Perdón, sí, C2H6, vamos a ver si está por aquí. CH3H3, vamos a ver si te encuentro. Ahí está, C2H6. Tiene un valor de entalpía de menos 84.0. sería aquí, menos 84.0 kilojoules. menos la, dos veces la de metano. No, aquí el metano está acá arriba. H4, que son menos 74.6. lo luz. Esta operación de allí dentro, 74.6. 149,2. Bien. Positivo, ¿no? 149. Sí, señor. Y acá tenemos 84.0 kilojoules. 65.2. Medio. Este es utilizando el tapete de formación estándar. Y si mal no estoy. 65.7 fue para el que me dio utilizando las reacciones termoquímicas que estaban allí. No estamos muy lejos, pero bueno, no es perfecto todo. Bien. No sé si hay alguna duda con respecto a estas dos metodologías. Por lo general, la tabla se le pide cuando se desconocen los valores. O sea, se, se la, la tabla se le pide que la utilicen cuando se desconocen los valores. porque la mayoría de los ejercicios te dan las ecuaciones auxiliares. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa de unos 10 minutos y continuamos con algunas dudas que tengan y de ahí seguimos con los temas del, del día de hoy, que son un poco de entropía y ley de Carnot, ciclo de Carnot. Vamos a 10 minutos, son las 11:43 a las 11:53. Ahí me... Bien, continuemos entonces. Recapitulemos un poco lo que hemos hecho hasta hoy, hasta ahora. Pues hemos utilizado un valor o los valores de entalpías de reacciones para determinar valores de reacciones que son desconocidos hemos realizado modificaciones a esos valores de entalpía, de reacción, hemos invertido, multiplicado por constantes, y al final operamos la, re la reacción como si fuera una ecuación matemática de variables, en donde términos que son semejantes los podíamos cancelar y obteníamos los valores de entalpía para esas reacciones. Adicional a eso, nos dimos cuenta que, utilizando también una tabla de entalpías de formación estándar, que se las compartía a través de Whatsapp. También podemos eh, calcular entalpías de reacción, utilizando la fórmula de que la entalpía de reacción va a ser igual a la sumatoria, colocar aquí la ecuación general, la entalpía de una reacción, de una reacción cualquiera, va a ser igual a la sumatoria, de, bueno, de las entalpías de formación estándar de los reactivos multiplicados por sus coeficientes estequiométricos, en este caso N, para estos de los productos, de los productos, menos la sumatoria M, que son los factores estequiométricos de los reactivos, por la entalpía de formación estándar ...de los reactivos. De esa manera, pues, tenemos la expresión general para el cálculo de entalpías de reacciones... ...en función de las entalpías de formación estándar. Pues no sé si resolvemos más ejercicios de esto o pasamos ya directamente a... ...entropía. Como una breve introducción a la entropía, pues, vamos a hablar poco de el grado de empaquetamiento y el grado de ordenamiento que tienen las moléculas, la, ento, la entropía, perdón, es una nueva propiedad termodinámica, que vamos a introducirla, vamos a representarla por la letra S, también es una función de estado, es decir, que depende del estado final y el estado inicial, pero más adelante, eh, cuando tengamos más bases matemáticas para hablar de, de esta propiedad en función de, de las propiedades, de la entropía, pues lo haremos. Por ahora vamos a entender básicamente la entropía como una medida de grado de desorden que, que se encuentra. Aquí tenemos dos, dos estados de la materia para el agua. Tenemos agua sólida, y hielo triturado y tenemos agua líquida eh, en un vaso. Aquí les hago una pregunta, ¿y ¿cuál de los dos sistemas, o bueno, cuál de los dos estados de la materia tiene más grado de ordenamiento? ¿será que el agua en estado sólido es más ordenada que el agua en estado líquido? Sí. Sí. Bien, entonces por, eso, por esa medida, de, de, como la entropía es el grado de desorden, yo voy a entender en estos momentos así básicamente que la entropía del agua líquida va a ser mayor que la entropía del agua sólida. En estos momentos, pues por, por el, el breve concepto de entropía que les he dicho, que solamente es una medida de grado de desorden, en este caso la entropía del estado líquido es mucho más desordenada, bueno, es mucho más grande, perdón, que la entropía del, del hielo triturado. La entropía matemáticamente se define como, como una función, ahí está la, la ecuación, la función, o la definición matemática de la entropía es el calor sobre la temperatura. Pero ya vamos a, a llegar a eso, antes de hablar de entropía vamos a, Introducir, un, adicionar a, esto, a toda esta terminología, un, un ciclo termodinámico, un proceso termodinámico ideado por Nicolás Sadi Carnot, que tiene el ojo izquierdo más grande que el derecho, el cual ideó una máquina, o sea, digo ideó porque todo esto es ideal, eh, una máquina la cual convertía el eh, calor una fuente o un reservorio caliente, le traducía o le introducía calor a la máquina, Esto, esta bola que ustedes ven aquí es una ejemplificación de una máquina de Carnot, y esta máquina de Carnot pues lo que hacía era transformar el calor en trabajo, en trabajo, y se dio, bueno, y también dijo, bueno, si, si no todo el calor se transforma en trabajo, pues es un calor que tiene que ser cedido a un reservorio o una fuente fría. En este caso, pues, eh, este ejemplo, o esto que tenemos aquí, eh, una máquina ideal, o sea, una máquina que no sea una máquina de calor, voy a colocarla por aquí, es una máquina ideal, es una máquina que yo le voy a proporcionar, tengo eh, un reservorio de calor caliente, hot, esta máquina le voy a proporcionar temperatura, a mi, a mi, bueno, a este reservorio le va a proporcionar temperatura, a mi máquina, esto que ustedes ven aquí es la máquina, o es sea, un ejemplo, una abstracción de la máquina, y la máquina, todo ese calor lo va a transformar en trabajo. Esto es una máquina totalmente eficiente, ¿no? una máquina que el trabajo que, bueno, el calor que entra, todo lo transforma en trabajo. Y si todas las máquinas funcionaran así, pues todo sería magnífico, dado que no hay pérdida de calor hacia otros receptores, otros hacia otra fuente y todo el calor que yo le proporciono a una máquina, pues se va a transformar en trabajo, es una máquina 100% eficiente, pero vamos a, a aprender, según este concepto de Carnot, de que las máquinas no son eficientes, y que ese calor que entra a la máquina, no todo es transformado en trabajo, sino que también es eh, cedido o es disipado a una fuente fría, u uh, sí. Entonces, si fuera una máquina eficiente, todo el calor que entraba iba a ser igual al, al trabajo que hacía la máquina. Pero en este caso vamos a tener que el calor que entra va a ser igual al trabajo que realiza la máquina, más eh, ese calor que se transfía a la fuente fría. De esa manera es como se entiende la máquina de Carnot, una máquina que entiende que hay pérdida de calor, que... que interpreta que hay pérdida de calor y que ese calor es todo cedido a una fuente, a un reservorio que está a una temperatura menor. Entonces, con esto en mente, entendiendo cómo es que funciona la máquina de Carnot, eh, se definió, según él, una eficiencia máxima. La eficiencia máxima de la máquina de Carnot, pues, esta es la ecuación más simplificada, básicamente era eh, temperatura caliente menos temperatura fría, perdón. temperatura hot menos temperatura fría sobre temperatura hot. ¿Y de dónde viene? Pues obviamente, ¿de esta expresión de dónde viene? Pues obviamente que la eficiencia de una máquina va a ser pues, ¿qué cantidad de energía que es introducida a la máquina es transformada en forma de trabajo? Y eso tiene que ver con la cantidad de calor que se pierde. ¿no? Es decir, que si la cantidad de calor que pasa a la fuente fría es cero, pues vamos a tener una eficiencia máxima de la máquina de calor. Entonces, vamos, de aquí se desprenden varias expresiones. Una que es el calor de la fuente caliente sobre la temperatura de la fuente caliente va a ser igual al calor del o de la fuente fría sobre la temperatura de la fuente fría. Entiendan ahora H por hot y C, entiéndanlo por cold, caliente y frío. Entonces vamos, con esto en mente, vamos a resolver estos ejercicios de aplicación de la máquina de carbón. Vamos a calcular eficiencias eficiencia máxima utilizando esa ecuación. Y vamos a entender eh, con base en estos ejercicios cómo funciona la, la ley de Carnot. Voy a llevarme estos ejercicios para... No, y vamos a intentar resolverlos esto por aquí. ¿En ¿Cuál es la importancia de entender eh, estas máquinas de Carnot o cómo operan una máquina de Carnot? Y es que básicamente los, los motores a combustión utilizan ciencia detrás de, de la eficiencia de una máquina de Carnot para determinar la cantidad de calor que puede resistir un motor para realizar cierto trabajo. Y esa es la base de la ingeniería mecánica y de la mecánica de motores de combustión utilizando la, la terminología de Carnot. Vamos a resolver el primer punto, y es que vamos a determinar la eficiencia máxima de una máquina de calor, un motor, que operará entre unas temperaturas de 300 y 500 Kelvin, perdón, grados centígrados. Entonces, para ese primer ejercicio vamos a entender que la temperatura de reservorio frío, ese va a ser igual a 300 eh, grados centígrados, y la temperatura de reservorio caliente, va a ser igual a 500 grados centígrados. No sé si ustedes eh, están de acuerdo con esta terminología C y H. Si ustedes dicen que se confunden, pues yo la cambiaré. Si no, pues nos quedamos así. C, frío, H, caliente. ¿Qué opinan ustedes? Bien. Bueno, por ahora trabajemos así. Si hay confusión al final, pues cambiamos esto. Esto lo tenemos que pasar a Kelvin. 573 Kelvin y esto es 5.773 Kelvin entonces según este primer ejercicio aquí está la respuesta que de 26% la eficiencia según la diapositiva que tenemos acá la eficiencia máxima de N máximo para esa máquina va a ser igual a 1 menos la temperatura fría sobre la temperatura del reservorio caliente. Entonces vamos a tener que esto es 1 menos eh, 573 sobre 773. 573 entre 773 me da 0.74. 1 menos 0.74, 126. 1 menos eso me da 0.258. Y la eficiencia, pues la multiplicamos por, por 100. Y tenemos alrededor de una eficiencia de 25.8% o, como el ejercicio está de Crescer de eficiencia de 26%. Bien, de esa manera se calculan eficiencias máximas. La eficiencia máxima es una eficiencia ideal. ¿sí? Una máquina que opera entre un reservorio frío de 300 y un reservorio caliente de 500 tiene una eficiencia máxima de 26%. Es decir, de todo el calor que yo le ingrese, solamente el 26% va a ser convertido en trabajo. Bueno, máximo, máximo 26% va a ser convertido en trabajo vamos a encontrar con que hay máquinas que son mucho menos eficientes que el valor de eficiencia máxima. Porque hay pérdida de calor. Vamos a resolver el segundo. Dice que una máquina de Carnot tiene una temperatura de operación entre 400 y 700 Kelvin. Aquí automáticamente yo debo identificar que 400 va a ser la temperatura del receptorio frío y 700 va a ser la temperatura del receptorio caliente. Dice la pregunta A, si ingresan 14.000 julios eh, del reservorio caliente a la máquina, ¿cuánta energía es descartada en el reservorio frío? La respuesta son menos 8.000 julios. Eh, la otra, ¿cuánto trabajo mecánico es realizado por esta máquina? Y calcule la eficiencia de la de máxima de esta máquina. En todo caso, pues la eficiencia va a ser basada en una máquina de Carnot, el ejercicio número 3, que tenemos por acá abajo. No es una máquina de Carnot, simplemente una máquina de calor, una máquina de calor que es diferente a una máquina de Carnot. qué? ¿Cómo, cómo procedemos? Porque estoy viendo que el tiempo no me va a alcanzar. Voy a revisar por acá un momento. con esto podemos regresar mañana, supongo. Mientras me entiende me interesa más en estos momentos que entiendan este ciclo de Carnot. Si eso queda hoy entendido, pues estamos bastante bien. Voy a obviar la resolución de estos, del punto 2 y 3, para resolverlos mañana. Y ahora vamos a entender... Esta grafiquita que les traigo por acá, que es la gráfica de un ciclo de Carnot. Esto que ustedes ven ahí es un diagrama presión-volumen. Los diagramas presión-volumen, si ustedes recordarán el de la jerga que habíamos utilizado, se conocen como isotermas. Y en este caso es un, un, una isoterma en donde se realizan varias. O sea, es un ciclo en donde se realizan varios procesos que conllevan, que pasan de punto A a punto B, del B al C, del C al D y del D al A. Si hoy logramos entender esto, eh, estamos más que bien en, en termodinámica, dado que esto es una base fundamental de fisicoquímica cuando lleguen a ver fisicoquímica en en la carrera entonces vamos a entender primero qué es lo que está sucediendo ahí qué significa isotérmico qué significa adiabático eh, isotérmico ustedes recordarán que el ISO corresponde a que todo este proceso se realiza a un delta T igual a cero eh, hay ciertas consideraciones cuando el trabajo isotérmico y es que si delta T es igual a cero la energía libre también es igual a cero y cuando el proceso es adiabático. Eh, aquí tenemos que Q es igual a cero. O sea, adiabático quiere decir que no hay intercambio de calor. Y si Q es igual a cero, entonces delta U va a ser igual todo a el trabajo. Entonces vamos a ver qué pasa en el proceso A a B. Entonces vamos aquí a escribir 1. Cuando pasamos de A hacia abajo. qué sucede ahí, sucede una, pasamos de un volumen eh, pequeño este volumen de aire lo podemos extrapolar acá abajo, pasamos a un volumen grande, si pasamos de un volumen pequeño a un volumen grande eso se conoce como una expansión y si hay una expansión el trabajo lo está realizando el gas sobre el sistema, en este caso eh, para el paso de A a B, esto se trata de una expansión isotérmica. En la expansión isotérmica, pues como habíamos visto, el diferencial de temperatura es igual a cero y la energía interna es igual a cero. ¿Qué pasa si la energía interna es igual a cero? Si delta U es igual a cero, entonces tenemos que como delta u es igual a q más w, y esto es igual a cero, entonces de aquí podemos sacar que q es igual a menos w. En este caso, la, este gas está embebido en una máquina de Carnot, y el reservorio que está operando hacia es aquí arriba es el reservorio caliente, uH. Recordarán ustedes también que habíamos visto que para un sistema isotérmico, para cuando había un proceso isotérmico de comprensión o de expansión, el cálculo del trabajo, nosotros lo realizamos utilizando la siguiente expresión, menos, bueno, aquí sería positivo, número de moles por la constante de los gases, por la temperatura, en este caso la temperatura de la fuente caliente, por el logaritmo natural del volumen final, en este caso vamos a llegar al volumen B, volumen B, sobre el volumen inicial, que era volumen en A. Lo tomo el menos allí. es en el, en el paso de A hacia B. Ahora vamos al paso 2, en donde pasamos desde B hasta C. En, el, en ese caso B a C, hay una expansión porque pasamos de un volumen menor a un volumen mayor. Y es una expansión adiabática. Entonces, ese paso debe hacerse, se conoce como una expansión adiabática. La expansión adiabática, el calor es igual a cero. Y tenemos que la energía interna es igual al trabajo. En este caso, el gas está expandiendo, es decir, el gas es que está realizando el trabajo. Tenemos entonces que delta U va a ser igual a menos W, dado que el trabajo lo está realizando el gas. Y cuando esto se da, entonces nosotros podemos calcular ese trabajo, eh, o esa energía interna utilizando la siguiente expresión, N, por C sub B por diferencial de temperatura. Ese C sub B es la capacidad calorífica a volumen constante y, y tiene que ver con la capacidad, bueno, como esto es un gas ideal, tiene que ver con el, el tipo de gas. Si es un gas monoatómico, como por ejemplo neón, o por ejemplo argón, todos los gases nobles son monoatómicos, ese valor de C sub B tiene un, una expresión que corresponde a tres medios de la constante de los gases, donde R es pues, la constante de los gases que equivale a 8.314. Julios sobre mol por K. Y si un gas diatómico, como por ejemplo N2, como por ejemplo H2, ahí ese valor de C sub B cambia a 5 medios de R. Donde R pues la constante de los gases. Ahora vamos a ver qué pasa del, del estado C al estado D el paso número 3, el estado C al D, aquí el gas pasa de un, volumen, eh, de un volumen grande a un volumen más pequeño, entonces se trata de una compresión, entonces en ese paso se trata de una compresión isotérmica. De igual manera, realizando las mismas eh, consideraciones, aquí abajo está el receptorio frío, entonces vamos a obtener que QC va a ser igual a W, que esto va a ser igual a NRT, temperatura, reservorio, frío. logaritmo natural de volumen final, que va a ser de D en D sobre el volumen en C. Y haciendo la misma analogía, pues para el paso número 4 tenemos D, nos regresamos A, a esto va a ser una compresión adiabática. Y vamos a tener las mismas eh, características que, para ese caso, delta U va a ser igual a W positivo, porque es una compresión, el trabajo lo está realizando el entorno sobre el sistema, entonces vamos a tener que esto es igual a N, C sub B por delta U. Si nosotros queremos determinar todo el trabajo que ocurre, eh, simplemente tendríamos que calcular toda esta integral bajo esta, curva, bajo esta curva. Pero como estamos bajo la consideración de que esta es una máquina de Carnot, eh, básicamente el trabajo... Bueno, la máquina de Carnot me quiere decir lo siguiente, que todo el calor de la fuente caliente va a ser igual... Perdón, de la fuente fría, caliente, ¿sí? va a ser igual al trabajo que pueda realizar la máquina, en este caso el gas que está dentro de la máquina, más Q de la fuente de caliente, el calor que se pierda. Si yo quiero determinar todo el trabajo que realiza esta, este gas, pues simplemente W va a ser igual a Q de la fuente de caliente menos Q de la fuente fría. Esto, para hacerlo más útil, lo calculamos en valor absoluto. Y simplemente, pues aquí ya digamos determinado QH, aquí por acá abajo habíamos determinado Q sub B, Q sub C. Entonces el trabajo que se realiza allí en ese ciclo de Carnot va a ser igual a QH, que es igual a nRTH lo haremos H, natural de volumen en B, ahora volumen en A, menos el trabajo de la fuente fría, que, que está acá, que vamos a tener nR, temperatura de la fuente caliente, con fría, hold logaritmo natural del volumen en D sobre el volumen en C. Aquí hacemos factor común N, nR, nR, factor común de temperatura de la fuente eh, caliente, logaritmo natural de BB sobre A menos temperatura fría. Logarismo natural de BD sobre BC. ¿Qué más podemos hacer aquí? Subir las temperaturas arriba. Entonces tenemos NR. Factor de logaritmo natural de d sobre BA. por esto a la temperatura H menos logaritmo natural de b sobre el c puesto a la temperatura C aquí como corchete cuadrados aquí vamos a tener que este w al final nosotros nos damos cuenta que el trabajo realizado por este ciclo de cargos va a ser igual a cero, si esto es igual a cero, pues esto lo igualamos a cero, aquí se cancela la rt y al final vamos a obtener la siguiente expresión, pues eh, que la fuente sobre el QH es igual a Tc sobre QC, era una de las expresiones que encontramos, bueno, acá inicialmente, Entonces tenemos esta expresión que viene del ciclo de Carnot. Y tenemos la eficiencia de Carnot, que es N, por su sea, eficiencia máxima, va a ser igual a 1 menos la temperatura de la fuente fría sobre la temperatura de la fuente caliente. Entonces estas dos ecuaciones son fundamentales para el cálculo de eficiencias y Reservorios de calor utilizando ciclo de Carnot, que tenganlas en cuenta cuando hayan preguntas de Carnot. ¿Qué más podemos ver por acá? Bien, entonces con eso ya podemos hacer una breve introducción, que era lo que yo quería llegar a la segunda ley de la termodinámica. Y es que ningún proceso cíclico puede convertir calor en trabajo con una eficiencia del 100% y que el calor siempre fluye espontáneamente de regiones de alta temperatura a regiones de menor temperatura. Esto da un abrebocas a la introducción de la entropía, es que la entropía eh, matemáticamente está definida como calor sobre la temperatura, si ustedes ven por aquí, tenemos calor sobre temperatura, y si esto, esta expresión de la izquierda la convertimos a bueno, multiplicamos... La para tener, entonces tenemos Q sub C sobre T sub C es igual a Q H sobre T H. Si esto lo, lo reemplazamos por entropía, entonces tenemos que entropía de la fuente fría va a ser igual a la entropía de la fuente caliente. Y la segunda ley de la termodinámica lo único que me hace es lo siguiente. Decirme que la entropía de la fuente fría va a ser siempre menor que la fuente caliente. Aliente. ¿Algún comentario por acá? Problemas con audio. Y al final tenemos que la entropía del universo va a ser igual a la entropía del sistema más la entropía del entorno. Y según esta introducción de la segunda ley de la termodinámica... Cualquier proceso en el universo que sea espontáneo, cualquier proceso químico, proceso termodinámico que sea espontáneo, siempre desencadenará un aumento en la entropía del universo. Esto tiene implicaciones inclusive religiosas, que la entropía del universo siempre está en aumento, porque existen muchos procesos espontáneos, y si la entropía del universo está en aumento, eso solamente me quiere decir que el universo está en expansión, si el universo está en expansión, pues eh, tiene implicaciones religiosas de que el universo no fue creado así, sino que bueno, que está en constante expansión y que en algún momento todo va a regresar a una compresión. Entonces, si estuviéramos en un ciclo de Carnot, en estos momentos estamos en una expansión isotérmica, luego vamos a llegar a una expansión adiabática, luego todo se va a comprimir para llegar al punto A. Teorías científica, pero bueno, ahí tenemos, tenemos para filosofar. Mientras, eh, introduzcamos también entropía en función de probabilidad, y estas probabilidades fueron eh, propuestas por Bosman, el cual define... Bueno, Profe, disculpe. dame Sí. Hello. no sé si soy yo pero escucho hace unos minutos un poco entrecortado no sé si es mi internet no sé, creo que sí que es mi internet el que está molestando no, profe, yo lo he escuchado bien ya finalicemos esto aquí. Ya solamente quedan un par de Cuatro minutos, bueno, dejemos aquí, esto lo continuamos mañana, en entropías y microestados, esto lo continuamos mañana y pues, a ver si, si arreglo, porque creo que tengo un problema con el internet, creo que eh, un módem se apagó, entonces, dejemos de momento aquí en microestados, mañana seguimos con microestados y hablamos de eh, espontaneidad, lo dejemos por aquí, la clase. Es, voy a subirles ejercicios de la IDGES para que practiquen. Y no sé si ustedes lo desean, dejamos tema para evaluar de primer corte hasta, hasta entropía, hasta ciclo de Carnot. No sé si, si a ustedes les parece que es muy pesado. Porque. Bueno, les comento así de manera general, el curso de, físico, de química según el sílabo, pues empezábamos con disoluciones, eh, propiedades coligativas introducción a termodinámica, primera y segunda ley, después viene equilibrio químico, después viene cinética química, y terminábamos con eh, electroquímica. Entonces, no sé si dejamos hasta el primer corte, temas de hasta el ciclo de Carnot, hasta segunda ley de la termodinámica, y para el segundo corte metemos equilibrio y cinética, y para el tercer corte dejamos solamente electroquímica. No sé si ustedes qué, qué piensan. Bueno, igual estamos empezando todavía. Entonces, no sé sea, si. Sí. Por lo menos a mí me parece bien, profesor, porque el último corte siempre es el más corto. si ¿sí dejamos electroquímica para el último corte. Y electroquímica eso, para eso, para eso, Que estaba preguntando, profe, no escuché. Bien, la, la temática o, o el, los contenidos para este curso son. Disoluciones, propiedades coligativas, introducción a termodinámica, primera y segunda ley, equilibrio, y equilibrio cinética y electroquímica. Entonces yo propongo que para el primer corte solamente evaluemos eh, disoluciones, eh, primera y segunda ley, propiedades coligativas, y hasta ahí, o sea, solamente esos tres temas, bueno, aunque abarcan bastante solamente esos tres temas. Para el segundo corte, equilibrio químico y cinética química. Y para el tercer corte, solamente electroquímica. Sí, profe, sí. Entonces, si, si así las cosas, eh, creo que mañana terminamos entonces los temas que van a entrar para el primer corte. Tengan en cuenta que el semestre, bueno, el, el, este semestre de... De nosotros se acaba el 19 de diciembre, estamos a 25. Bueno, eh, perdón, el primer corte para este año se acaba el, 20, el 19 de diciembre, que diciembre. Entonces tendríamos en promedio cuántas clases nos quedan, nos queda la clase de mañana, nos queda la clase de, de la primera semana de diciembre. Entonces yo les propongo que, no sé si realizamos... El examen, primer examen parcial, en esa semana del 8, y, perdón, del 9 y 10 de diciembre. Entre esos dos días realizamos el examen parcial y yo la semana siguiente, antes de finalizar clase, les estaré dando la nota del primer parcial. Entonces nos queda la clase de mañana, las clases de la semana siguiente, luego parcial, y luego socialización de las notas de primer corte. Bien. El parcial. El 8 no es festivo. El 8 es festivo, pero el 8 no tenemos clase. El 8 es laboratorio. Eh, es entre 9 y 10 vamos a estar haciendo, haciendo el parcial. El miércoles. El, el 10, 10, profe, el 10. Y bueno, entre el 16 y el 17 le estoy compartiendo las notas y ahí dejamos pendiente para continuar el próximo próximo año si la providencia nos lo permite. Bien, entonces mañana, entre mañana y la próxima semana, finalizamos temas para, para el primer corte, y luego la semana próxima, examen, y luego socialización de notas. Entonces nos vemos mañana, a la misma hora. Profe. Mismo... Dígame. Eh, ¿Será que me puede el favor de escribir el, los nombres de los temas que va a trabajar en el parcial en en el chat de whatsapp o mandarlo a... El Listo. Listo. No, lo único que voy, que de lo que dimos, que no voy a evaluar, que fue un trabajo que les mandé, fue GASES. El GASES pues, no corresponde a este curso, sino ustedes debieron haberlo visto en en, clase, en bueno, en fundamentos anteriores. Por bueno, el... profe, gracias. Bueno, nos vemos entonces.